Desde primeras horas se han escuchado las sirenas en 16 regiones del país ante la masiva oleada de lanzamientos de misiles rusos. Las explosiones se han sentido en la capital Kiev, cuyo metro ha quedado paralizado por el impacto que ha afectado a dos distritos en la capital. La alcaldía ha dicho que ha habido apagones de emergencia y cortes en el suministro de agua. Las principales ciudades del país, como Kharkov o Poltava, han quedado también sin suministro eléctrico. El Ministerio de Energía ucraniano confirmó que las instalaciones de energía en el este y en el sur del país habían quedado gravemente dañadas. En la región de Níopor-Betrovsk, al menos dos personas murieron al impactar un misil en un edificio. A su vez, en Luhansk, anexionada por Rusia, las autoridades impuestas han denunciado bombardeos ucranianos en la localidad y en una aldea que han causado al menos 11 muertos y una veintena de heridos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que Rusia está destruyendo las infraestructuras y todos los edificios del Donbass en el este del país para que los ciudadanos y los soldados no encuentren refugios en el que cobijarse de los bombardeos. El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Martin Griffith, ha dicho que han ayudado ya a 14 millones de ucranianos y que ve poco probable que el acuerdo de grano del Mar Negro se amplíe a más puertos ucranianos y se reduzca el tiempo de inspección. La Unión Europea ha aprobado una nueva ayuda de mil millones de euros para Ucrania y más sanciones para Rusia, aunque el presidente Vladimir Putin ha dicho que no afectará a la economía rusa.